Que atenta a la gente de, de zona este, puntualmente del departamento de Junín, porque vamos a hablar de deportes. Y ya estamos con Alberto Martínez, que es el jefe de esta área en la municipalidad de Junín, jefe de deportes. De la Hola la Alberto, bienvenido. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Gracias por venir. Buen día, los televidentes lo mejor de mañana y bueno, acá eh, un poquito explicando lo, lo que hacemos. Por Gracias por recibirnos. Un placer. Todos los miércoles tenemos este espacio pensado para la actividad física, el deporte, porque más allá de, de lo recreativo, muy importante destacar bueno, la, la, el hecho de hacer actividad física uh -huh, en la vida seguro. y también cómo integra el deporte a los chicos, cómo los saca de diferentes situaciones, vulnerables que viven uh -huh. en sus hogares y demás. Y está buenísimo que los diferentes municipios promuevan ¿no? este tipo uh, de actividades. Sí, sí, la verdad que en el caso nuestro y, y generalmente todos los municipios, tenemos una, una política deportiva y, uh -huh. y es bueno que ustedes tengan este espacio. Y más después de esta, de esta pandemia que, que todavía la sufrimos, pero uh -huh. que la actividad física es sumamente necesaria y explotado Y, y todo el mundo quiere hacer deporte o actividad Por física. Supuesto. Así que estamos colapsados, en el, en el caso nuestro, con, con toda la, la, la disciplina deportivas uh -huh. En los diferentes polideportivos, me imagino. Nosotros tenemos, sí, públicos. sí, sí. sí Los espacios públicos también los tenemos llenos, uh -huh. las plazas. Nosotros tenemos 22 playones eh, deportivos uh -huh. situados uh -huh. en. en en punto estratégico, algunos, en, algunos, en algunos colegios Los tenemos con, con profesores Y bueno, les suministramos material Para hacer okay. eh, lo que se debería Multideporte Y asimismo okay. tenemos en nuestro municipio Tres eh, polideportivos que ahí es donde desarrollamos Casi la, todas las disciplinas federadas uh -huh. eh, Tenemos hoy día más de 5.000 chicos practicando actividad física, eso, sumarle adultos mayores, ah, bueno, sí. wow. sumarle discapacidad, uh -huh. si sí. dentro de un departamento te podría decir sí. chico, porque pero somos más de 40.000 habitantes, pero claro. tenemos mucha gente desarrollando actividad física. Facu, buen día para vos también, claro, bueno, es, día, Facu, es claro. especialista en deportes que siempre se incorpora para este tipo de entrevistas. Bueno, buen día chicos, este, buen día también Alberto, ¿Cómo anda, Facu, con gusto. Y quería también hablando con los chicos, eh, la semana pasada tuvimos una entrevista a una escuelita de fútbol y ah, queríamos sí. saber eh, qué contención le brindan a ustedes porque tienen muchas escuelas y ayudan también las escuelas de fútbol. ¿Qué tipo de ayudas reciben este, las escuelas que por ahí escapan a los clubes? Sí, sí, sí mira, nosotros, eh, para que de, de la, lo que es deporte social, nosotros tenemos un coordinador donde tenemos 22 escuelitas. Uh -huh. Casualmente la, la, los chicos que vinieron el otro día después me enteré eh, está dentro del, del programa, ha estado participando, eh, cada 15 días participan y es un torneo anual, se divide, ahora estamos receso uh -huh. y nosotros le proporcionamos eh, a la mayoría un profesor y material. Lo que pasa aquí, uh -huh. para no, no mentirle, todavía el material no lo entregamos, lo vamos a entregar uh -huh. a principio de, eh, post, eh, de receso pero bueno, eh, ahí en, ese, en esos encuentros que hacemos, se o sea en el Doña del Sol o en alguna de las escuelitas esas que tengan la, uh -huh. las instalaciones para juntar, imagínate a 22, en la época de pandemia los subdividimos claro. en, en, de a 6, uh -huh. así que así hacíamos los encuentros. Pero cada 15 días reunimos, más de 800 <risa> chicos, la familia en el Parque Doño del Sol, oh, buenísimo. sumamente buenísimo, lúdico. No se le entrega premio al ganador, sino que es jugar, jugar y jugar uh -huh. toda una mañana, los domingos de una mañana. Incentivar el 15. deporte. Exactamente. Esta escuelita estuvo, eh, ahí en Diagnón hay varias, tenemos este, el Club la Amistad, uh -huh. eh, bueno, tenemos 22 uh -huh. de todos los, los distritos, escuelitas que, que le ponen mucha gana, por ahí gente de, de profesores o los mismos clubes uh -huh. participan de este, se podría decir que es un torneo nuestro o unos encuentros. Eh, departamentales cada 15 días. Uh -huh. Alberto, y, ahí veíamos algunas imágenes. ¿Qué tipo de deportes se practican en el departamento? ¿Cuáles son los federados? Eh, sí, no, tenemos, te diría, me, espero no olvidarme ninguno: uh -huh. tenemos básquet masculino, femenino, balonmano, uh -huh. eh, hockey sobre patines, eh, gimnasia eh, Gimnasia artística, uh -huh. eh, danza aeróbica. Casualmente, ahora vamos a ser sede del provincial el, uh -huh. el, el 6 de, de agosto, vamos a ser sede del provincial de gimnasia aeróbica en la colonia eh, voleibol eh, metegol eh, también tenemos la suerte en, en tiempo atrás cuando estaba Mario de, de intendente apoyamos esta iniciativa y hoy vamos a ser sede de, de la selección argentina de metegol Ajá. adaptado Ajá. así que, ¿Es que suman, no, no, no, adaptado. Para, no sabía que había una eh, selección no, tampoco, exactamente así que bueno, está bueno por ahí esto muchos no lo conocen ya hay una asociación mendocina de Metegol, acá en, en Capital sí. están trabajando, en Junín, en Montecasero. Y a él, vamos a hacerse sede nosotros eh, oh, bueno. del espacio de, de Metegol, sería fútbol de mesa, eh, adaptado para chicos con discapacidad, amputado la Y verdad ahora, que es Alberto, tremendo. tienen la Maratón Nocturna Internacional... Que sí. La tienen ahora, muy pronto, y que son 42 kilómetros, 21 se Bueno, también está esa parte que es más familiar y que son 4 kilómetros que se pueden correr. Sí, sí, la, la maratón nuestra es tradicional la décima edición, edición, y va el 9 de octubre, eh, vamos a agregar 42 kilómetros, okay. que era un anhelo de todos Obviamente la logística no es fácil. ¿Desde dónde salen los que corren eh, 42? Vamos a salir del... De, ¿Vieron? Vuelan los globos, capaz sí, se, sí, se pueden ser sí, sí, ahí. Sí, claro. Desde ahí salen los 21 los 42, los 21, nada más que son el mismo recorrido de, de los 21, nada más que dos vueltas. Ajá. Y los 10 salen del Polideportivo La Colonia. Perfecto. Me gustaría quedarme con esto que estabas contándonos, Alberto, del deporte pensado para adultos mayores, para personas con discapacidad. Qué importante, ¿no? Pensar en la inclusión. Eh, sí, nosotros, siempre me quedo con frases, en otro intendente, que es fácil decirlo, pero actuamos mucho en lo que es inclusión y, uh -huh. y deporte para chicos con discapacidad. Nosotros... Sí. <risa> Hemos sumado más de, de seis profesores. Ahora uh -huh. tenemos deporte adaptado. Y estaba viendo algunas fotos. ¿Qué tipo de deportes? Por eh, ejemplo, silla sobre ruedas, eh, básquetbol sobre silla sobre ruedas, sí. eh, sí. golbol eh, y todo eso en el polideportivo. Lo trabajamos en el polideportivo Puerto Retamo y en el polideportivo La Colonia. Bien. Casualmente el sábado pasó un encuentro de deporte adaptado Ajá. y bueno, oh, eh, realmente. Tenemos ya más de 40 chicos en las uh -huh. distintas disciplinas. ¿Y para los adultos mayores? Para los adultos mayores tenemos todo lo que están haciendo ahora que, que van a participar de lo que es eh, los Juegos samartinianos, uh -huh. que es orientación, sapo, tejo. Uh -huh. Así que bueno, también no, no, diferenciamos, no nos diferenciamos, sino que tenemos dos, dos centros, más allá uh -huh. de los distritos, que en la colonia y ciudad. Uh -huh. Y sí, con mucha participación. Vole, uh -huh. vole eh, y eh, como, eh, el, el deporte este ahora se me olvidó. Eh, que están practicando, eh, eh, que es un volei adaptado para adultos Ajá. mayores. Bien, bien. Eh, Newcom. Ah, ok. Entonces, Yo no lo había no, no, sí, pero bueno, lo conocí. Es conocía. un bólico adaptado Ajá. para adultos mayores. Sí, hay una, una liga nacional, inclusive. O sea, y cualquier adulto mayor del municipio puede ir a anotarse. Tienen que pertenecer a un centro de adultos mayores. No, está no, bueno no, no, no. comunicar este tipo de actividades. Porque capaz que por el desconocimiento muchos se las pierden. Seguro. Y está buenísimo que se puedan sumar. Eh, no, no, no, no, absoluto. No. Se tiene que arrimar simplemente a los, los uh -huh. polideportivos, y le Bien. dan horario a los profesores. Perfecto. Y nada más, o sea, eh, eh, ganas. Y tienen para hacer desde gimnasia hasta lo que ellos puedan o deseen hacer actividad Perfecto. física. Y qué y importante que es, en este caso, y que por ahí alguien que tiene una discapacidad también se pueda sentir integrado y además el despeje mental que siempre aporta el deporte de, de alejarte de la rutina. Eh, y la inclusión sí. social en, jugos, deporte. ¿no? El hecho de formar un grupo de amigos, de tener ese incentivo más allá de la actividad física, de, de, de que sea un espacio de, de desconexión. De y también. De pertenencia, sin dudas. Eh, sí, realmente yo me quedo admirado. Te soy sincero, personalmente... Eh, eh, tengo la, la, la suerte de, de convivir con mi sobrino que tiene una discapacidad grande Y por él cree que ellos no pueden hacer eh, eh, alguna actividad Y sí, hay mil actividades y ellos se superan día a día uh -huh. Y es admirable, yo ¿Tengo? te digo la verdad, me pone por ahí, me reconforta Y decimos por ahí, uno desaprovecha todas estas cosas Y, y ve a los chicos cómo disfrutan el sábado, uh -huh. una cosa... Admirable y, y en todos los encuentros. Él practica, tiene una discapacidad motriz, mental y todo, y sin embargo eh, juega bocha, se llama Ajá. que es como las bochas, Ajá. Ajá. Sí, sí. Eh, con rampa y tiran la bochita y bueno, todo el reglamento que, que por todo ahí Todo no adaptado trae. para eso, Todo adaptado o sea. para ellos. Pero realmente eh, eh, de no creer lo, lo, la, la, la voluntad y, y el esfuerzo que le ponen más allá de su discapacidad bien. y que. Es un deporte más, no es nada, no hay que tenerle lástima. No, por supuesto. Alberto, retomando el caso justo que, que lo mencionaba Facu de esta entrevista que tuvimos la semana pasada y demás, de una escuelita de fútbol que reclamaba quizás un poco sí. la, la ayuda de, del municipio, ¿de qué manera se pueden comunicar con ustedes? ¿A dónde puede recurrir sí. una persona que esté quizás encarando.? Este tipo de proyectos bueno. solidarios vinculados con el deporte para sentarse a charlar con ustedes, para diagramar quizás algún plan de trabajo en conjunto sí. con la MUNI. Sí, sí, mira, eh, no, no, no, eh, eso es tarea cotidiana nuestra, uh -huh. porque estamos para eso, o sea, claro. nuestro trabajo es el mismo. Eh, la Secretaría de Deportes, arriba, Ajá. nosotros tuvimos contacto con ese escolita en particular. Bien, bien, bien. Pero bueno, eh, inclusive con la Secretaría de Deportes de San Martín, que, uh -huh. que tengo, eh, trabajamos en mancomunadamente. Sabemos, porque Diagnoli pertenece a Eso los ahí, dos distritos. Distrito también, y a, me habían comunicado ellos que le habían entregado sí. material. O sea, por ahí lo que pasa es que no se puede llegar. Ustedes saben que el tema del material hoy día se hace eh, muy, caro. muy caro, pero bueno, nosotros tratamos de ayudar. <risa> Simplemente arrimándose a la subsecretaría de deporte. Bien. Eh, ¿Ustedes nos plantean la situación. Sí, con las puertas todo, abiertas. para Los chicos, te vuelvo a repetir, normalmente incluimos en ese torneo que es un, un, un torneo cada 15 días donde los chicos compiten, donde sí. normalmente la mayoría de las 22 escuelitas, te puedo asegurar que creo 20, tienen profesores pagados por el municipio claro. y le otorgamos material. Bien. Por ahí los espacios hasta son eh, puestos en condiciones por, por el municipio también. Uh -huh. eh, realmente por ahí siempre el trabajo que se hace siempre es poco porque la demanda es grande. Eh, pero... Pero sí, eh, hay que asimarse, el municipio, presentar, estamos uh -huh. todos los días eh, subsidiando, colaborando uh -huh. entre lo que se pueda, la escuela, a las escuelitas, uh -huh. a, a las asociaciones, el fútbol femenino ha explotado <risa> un montón, así que ahora lo vamos... Buenísimo. También eh, estamos con eso, que, que, que está bueno, y lo vamos a, a sistematizar el, el fútbol femenino para que sea, inclusive, agregar alguna escuelita de fútbol femenino a estos encuentros. Uh -huh. Así que bueno. Perfecto. Simplemente y... que se arrime la Secretaría de deporte uh -huh. y, y los recibimos un abrazo abierto. Y cuando se pueda, se pueda. Y cuando no, daremos una solución lo más rápido posible. Sí, sí. Alberto, bien. está bueno que recuerdes lo de la Maratón Nocturna Internacional. Los que se quieran inscribir, ¿a dónde pueden ir? Ya están, están abiertas las inscripciones en las en la páginas del municipio de Junín. Maratón Nocturna viendo. Junín. Así, eh, a ser es la remerita de 10, ah, no, de 42, de 42 acá. Sí, hay tres distintas, se le va a entregar una remerita, hay tres colores distintos. Uh -huh. Y sí, nosotros siempre hemos recibido más de mil atletas. Realmente es muy convocante. Es que esta, es un deporte que, que de... está creciendo un montón Muchísimo. en la provincia. El running sí. es gratuita la inscripción? ¿Tiene no, no, no, no, no, tiene, costo, tiene costos, tiene costos de, porque se, se les entrega una remera y claro, bueno. para el claro, para el... Sí, sí, uh -huh. sí. No, no quiero equivocarme, creo que es 3.500, 2.500 y 1.500. Ajá, uh -huh. depende de la categoría que uno depende de la categoría de los, de los kilómetros sí, eh, sí. No de y bueno eh, esos costos a, a medida que van eh, en este si se notan ahora que ya tenemos varios inscritos tenemos más de, más de 200 uh -huh. eh, se van a mantener obviamente después seguirán eh, hasta, hasta julio creo yo que eh, todo julio que, que, que se va a mantener esos precios. Bien, perfecto. Es muy convocante esa, esa maratón, realmente muy linda. Muy novedoso que sea de noche, ¿no? Porque sí. estamos acostumbrados Original. a que Exacto, es de tradicional. No, sí, sí. Está bueno y se juntan muchos vecinos, estamos viendo ahí las imágenes, al costadito en esas vallas, a sí. presenciarlo como un espectáculo, ¿no? Es eh, tremendo, no ha tocado. Hoy imagina a toda lluvia. Todavía, sí, es, es muy grande la cantidad de gente que se, se junta, todo el pueblo de Junín, apoyando a los deportistas y bueno, realmente. Eh, es muy linda. De, hemos tenido anécdotas de eso, ¿no? Nos una vez una manga de piedra que... Pero sí, corriendo <risa> igual. La la carreta. Carreta. igual. La, y claro. tremendo. Pero Contra los atletas no paran. No, el no, lugar se corre. No, en día más lento. La, lo, la media atleta atleta de no pasó este año que empezó a llover y seguían corriendo. Sí. ¿no? sí, sí. sí. sí. Bueno. No me quiero olvidar de... Sí. Recién veía imágenes. Sí. Y, ¿sí? y no, es, no, es poco, no, no es menor el tema. Nosotros, boxeo, tenemos una escuela municipal de boxeo que inició hace 5 o 6 años el proyecto. Y, y bueno, hoy tenemos, en ese momento estaba Mario, encarando encaró un proyecto con, con un promotor, Mario Arano, y, y bueno, hoy tenemos un campeón sudamericano, capaz que ustedes lo, eh, lo, lo conocen, Maxi Segura, recién estaba uh -huh. en la foto, y estamos sí. a punto de inaugurar un gimnasio nuestro de boxeo. Eh, no te puedo decir hasta esta escuela, pero un gimnasio que, que, que realmente es de lo mejor que, que, que podemos de lo que pueda haber para que los chicos estén ahí. Perfecto. Una disciplina que no lo teníamos nosotros uh -huh. municipal y hoy día tenemos más de 80 chicos Que están practicados y, y bueno. chicas que practican boxeo. Perfecto. Así que bueno, estamos más que felices a punto de uh -huh. inaugurar ese gimnasio, sino en la semana que viene, en la próxima. Así que bueno, no quería dejar por alto eso porque más, saludo a más y que el campeón nuestro, uh -huh. el, el emblema a quien nos seguimos, pero bueno, y a todos los chicos que van a practicar voceros y a los profesores. Perfecto. Seguro. Alberto, ha sido un placer enorme tenerte por acá, que nos hayas acercado a toda esta info de lo que está sucediendo con el deporte en Junín Así que bueno, ante cualquier novedad, evento que tengan nosotros, va a ser un placer enorme poder comunicarlo. No, gracias, no, gracias, gracias a ustedes y bueno, siempre los medios que ustedes difundan todo lo que se hace, es muy bueno y grato para el deporte. Y nada, agradecer a ustedes por, por la cordialidad y cómo momento de tratado gracias Gracias Alberto. Gracias. Gracias.